Tenemos hoy varios debates. El primero es, oye esto, flaco. Está bien que una mujer enamore a un hombre. ¿Qué tú crees de eso? Está bien que una mujer se le tire a un hombre. Señores, pueden llamar al 809-725-0505. Yo pienso que está bien porque que de los dos sienten lo mismo. O sea, son humanos los dos, pueden hacerlo. Ya que hay mujeres que prefieren no instalar la relación para que el hombre lo intente. A veces el hombre es muy bruto y no se da cuenta. Pero ese es... Yo pienso que, que la mujer debe debe ser más, más expresiva, demostrar lo que, que su, el hombre le gusta que el hombre, que ella esté interesada en ese hombre está bien que una mujer enamore a un hombre es, esa es la la pregunta de hoy, el debate que si una mujer diría a la mujer que no, que el hombre que tiene que hacer esto el hombre que tiene que buscar que esto que lo otro no ya de, de, debemos dejar eso prehistórico, ¿eh? De que el hombre siempre tenga que tener la iniciativa. Yo pienso que una mujer madura y decidida debe dar el primer paso también, dar manos al hombre, porque ya eso era antes, que el hombre hacía todo, el hombre mandaba cartas, el hombre esto, el hombre lo otro, ya... Tenemos una opinión ahí. Dígame. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y usted? ¿Tú sabes que se da? Que a veces eh, la mujer, por no enamorar al hombre, no decirle a un hombre desde su juventud que, que le gustaba o algo por el estilo, cuando pasa el tiempo y ve que ese hombre fue educado, formó su familia en valores, organizó una bonita familia... Y lo ve pasar y dice, wow, si yo le había dicho lo que yo pensaba a ese hombre, era con ese hombre, yo me iba a casar. Y por quedarse callada, terminó sufriendo. Y quizás si con sufren, con un ratón, seguro. De porque, porque usted no tiene que, o sea, usted no tiene que lanzársele, usted tiene que dejar, de, dejarle saber a él que... Pequeños, u, indicios, claro, pequeños indicios. indicios, que son muy inteligentes para alguna cosa las mujeres. ¿eh? Sí. Muy inteligentes. Ese es indicio flaco, ¿eh? Entonces usted tiene que tirarle su cosita a ver que si el hombre cambia. Ya cuando usted le da el break al hombre, <ríe> cuando, usted, cuando usted le da el break al hombre, que ya el hombre sale, el hombre viene y hace su trabajo. Pero ya usted dio el primer paso. ¿Usted entiende? Que ya eso, eh, estamos en el 2020, ya eso debiera ser algo normal. Nos pueden llamar al 809-725-0505 para que usted opine del tema, y usted nos diga, si es mujer, es mucho mejor. Buenas tardes, Néstor. Buenas. Néstor, pero tú sabes también que las mujeres luchan por el 50% de igualdad. Quieren tener los mismos cargos que el hombre, quieren ganar los mismos que el hombre, quieren hacer las mismas cosas que el hombre, pero cuando hay algunos puntos que se le tocan a ella, ahí ellas no aplican el 50%. Por ejemplo, ah, ahí andan ella es un mito que la mujer pague la cuenta en un restaurante. No, ahí no hay Es igualdad. un mito que la mujer pague la cuenta del supermercado si anda con la pareja. Entonces, tú quieres el 50% de igualdad, pero cuando hay cosas que no te gustan, tú ahí bajas un 20. ¿Eh? Interrumpiendo como siempre, el hombre de Pimentel, un saludo. <risa> A, a, a ah, esas esa mujeres... ¿eh? Allá donde se está tirando el petróleo malo, allá. Donde se está tirando el petróleo malo. Más Mal tirado allá. Hey, mire ese es El hombre, el hombre de Pimentel, un saludo allá, que está aquí fajado. ¿Eh? Démosle un camarazo allá, el hombre de Pimentel. Un Usa, saludo al próximo regidor. ¿Eh? Está, pagando pa yola. Hey, está pagando payola. Está pagando payola el hombre. <risa> eh, vamos a mandarte la facturita, ¿viste? <risa> pues bien, ya las mujeres... Como quieren igualdad. ¿Es lo buena? Aló, mira. Desde de la terrena. Mira, tú no se ve muy bien, no, pero eso ve es muy feo. Porque los hombres están demasiado en de esta trena. ¿Desde? ¿Cómo? ¿Desde de, de, de la terrena? Desde la <risa> terrena. Se ve muy feo, dice usted. Dice ella, un saludo a nuestra gente de la terrena. Dice ella que se ve muy feo. Porque los hombres desacreditan. Mm. En parte. ¿tú, ¿Tú crees eso? No. Yo pienso que no. Porque un hombre no puede ser tan, tan mezquino y, y venir con que una mujer le no enamore y usted decirle que ella, hay, hay alguno que, <ríe> el que hay hombre fresco también, flaco, oíste. Mira, Fulana, borracho. Fulana, fuiste tú que me enamoró. <ríe> ay, ay, ay, ay. En una discusión que usted le diga a una mujer, fue... ¿fuiste tú? que me enamoraste a mí, porque el colmadero me tenía loco, que tú querías el número mío, ¿eh? <risa> ¿Qué <risa> problema? El colmadero tiene que ir con el mal obligado esa noche de ahí, ¿eh? Dice la joven, nuestra gente bonita de la terrena, estamos pegados para la terrena. Oh, pero ya bueno. cuando en Semana Santa vayamos para allá, eh, un saludo cordial a esa gente, nos guayen algo. Eh, es cierto, en parte, que... Los hombres a veces les gusta hablar mucho por, por celo o por X razón, pero deben como exigen igualdad. Como exigen igualdad, no, no quieren hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, eso es, es lo que si usted, lo que es la cuenta y enamorar a los hombres, ellas no están de acuerdo. Ellas eso no lo quieren. Y una cuenta tres mil pesos que te metiste cinco mojitos a, a cuatro y medio <risa> y no quiere. <risa> pues los mojitos son más caros y no me habiste. Es que todo sube por la época. Por la época. Entonces, si usted quiere igualdad, usted puede enamorar a su hombre y decirle: Mira, mi amor, ven acá, fulano. Yo quiero decirte algo a ti. Y con autoridad. O que... ven acá. O tú estás para mí o algo o te mudas del barrio es que yo no te caigo bien eh, no te caigo bien pues yo lo último que que voy a hacer es, es, es pasarte a bociarte tu casa es eh? porque yo te he hecho a veces los hombres son algunos hombres son, son brutos son brutos y pariguayos lo que no pasa de modo es el pariguayo porque en todos los lados hay un pariguayo y hay uno pasado de tigre, también. y hay uno pasado el pasado de tigre que sale a hablar fulana esa meladía esa fue ella que me llamó ese es el tigre el pasado de tigre. Que termina siempre guayándose a la final. No, no, de cabeza se va. No, esa <risa> mujer es mía. Borracho, se retira y se guaya. El pariguayo que le dan luz, la, la hay que poner un letrero así, estoy para ti. Y no pasa nada. señores pueden llamar a 809-725-0505. ¿eh? El, pari, el pariguayo siempre hace las cosas pensando como que a su nivel, tú ves. Y siempre la mujer como que le va más allá. Pero el pariguayo a veces es por primera vez... ...que le pasan las cosas y después aprende... Pues tú a la primera no te dieron la primera vez... ...a ti de una vez, ¿verdad? ...tú tuviste que aprender... No, eso se eso sí aprende... <risa> eso sí aprende tú sabes, como, ...señores, vamos al segundo debate... ...al <risa> segundo debate a ti, mira, ...la gente está en compradera y en tal frío la gente no se quiere están no se quiere calentar está haciendo fila las mujeres están en salones en hoy, salones ¿sabes? en vejiga en regalos que los restaurantes no, no los hay son. mejor regalo que usted le dé la comprensión el amor a una pareja que usted le demuestre que usted la ama hay mucha gente triste esto o sea, hay mucha gente triste porque la distancia hay mucha gente con distancia no le regalan murió, nada. Se le murieron familiares otros porque no tienen dinero para regalar. Lamentablemente sí. el consumismo. Otro tiene también que los cobradores han ido dos veces hoy. Sí. Le, también lo que tienen que ir una vez, van dos veces de maldad. Sí, no, oye, loco, pero da mucha chance que tengo, entiendo, entonces que, entiendo, entonces tengo, esos dos tengo que estar para la mujer hoy.